¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir este masito ultra competitivo de Darkhawk. Muchachos, este masito de acá ya lleva bastante tiempo en el metajuego, pero la verdad, como a mí recién me ha salido Darkhawk, pues ahora me toca compartirlo y probarlo. Hasta el momento, este mazo no pierde su poder, mantiene todas sus sinergias bastante fuertes, incluso ahora con el descenso de Shuri que ha habido, este masito es como que ha avanzado un poquito más y de verdad se está manteniendo bastante bueno e inclusive por ahí lo he visto en algunos torneos. Y ahora nos vamos a la sección de reemplazo de cartas. Miren, seguramente hay gente que me va a preguntar, tío, ¿y hay alguna carta que yo pueda reemplazar de este mazo y que se mantenga todavía viable? Sí, todavía creo que se puede hacer esto, te puedo decir. Y acá lo que puedes hacer es reemplazar o bien a Cosmo o bien a Agente Coulson, lo podrías reemplazar por esta cartita acá. White Queen también es una carta que se está utilizando bastante, digamos, anteriormente en los mazos también de Darkhawk. Sino que como les digo que el metajuego va cambiando un poco y las necesidades también cambian y el mazo se va adaptando. Pero White Queen podría ser también una carta bastante buena ya que también te genera un una carta adicional por ahí para que puedas eh, nutrir digamos a ese dino o se pueda mantener con un poder bueno y ahora sí muchachos vamos a comenzar con la explicación de este masito, vamos con Korg, Korg es una cartita de coste 1 con 2 de poder que va a tener una función bastante básica aquí que va a ser justamente poner una roquita en el mazo del oponente y esta roca va a ser dos cosas, una es darle más 2 de poder a Darkhawk haciendo que el mazo del oponente tenga más cartas y lo otro también es que de repente ese oponente le puedes obstaculizar un poco el robo ya que si le sale una carta y en esta carta que ha robado le sale una roca pues obviamente eso le va a fastidiar bastante sobre todo la estrategia y te da la chance de poder ganar más la partida y ahora sí muchachos vamos directamente con la explicación de este masito, tenemos acá a Korg, Korg es una carta de coste 1 con 2 de poder que tiene una función bastante básica que es la de poner una roquita en el mazo del oponente, esta roquita hace que el mazo del oponente tenga más cartas por tanto le suma más 2 de poder al Darkhawk y por otro lado también esta roquita puede eh, entorpecer. Se podría decir los robos de la mano del oponente, en este caso si robo una carta y justo el oponente está robando una roca, pues obviamente ahí la estrategia del oponente se puede haber malograda y tú tengas más chances también de ganar la partida luego nos vamos con Quinjet que su principal objetivo aquí vendría a ser la de sinergiar con Moonger para poder reducir un poquito el coste de poder de las cartas clonadas, en caso por ahí no esté Sabu para poder disminuir un poquito de repente el coste de algunas cartas de coste 4, puede suceder a veces que haces un combo de Quinjet con Munger en cartas como Darkhawk o Shanshi. Y gracias a esa sinergia, pues puedes tener las cartas clonadas de Darkhawk y Shanshi por coste 3. Y hay ubicaciones acá que te van a favorecer bastante con Quinger. Como por ejemplo Triskelion Triskelion te suele dar cartas aleatorias y te llena la mano de cartas aleatorias. Y esto hace que todas estas cartas tengan menos uno de coste de energía. Lo mismo va a suceder con Distrito X. Cuando te reemplaza cartas de tu mazo por cartas aleatorias. Las cartas que vas a ir robando, como no son tuyas, también tienen menos uno de coste de energía. O si no, también el Weird. World, que también vendría a ser esto de que cuando robas las cartas del oponente del mazo del oponente en lugar de tu mazo, pues también esas cartas van a salir con uno de coste de energía reducido por Quinjet. Luego aquí tenemos a una de las cartas muy nucleares en este masito, no tiene reemplazos muchachos, lo siento, vendría a ser Sabu. Esta carta acá es esencial para poder reducir el coste de energía a muchas de las cartas de coste 4 que se encuentran acá. Tenemos cuatro cartas de coste 4 como Dark Hawk, Shanshi Munger y Rock Slide. Acá te va a servir bastante la verdad del Sabu para que puedas hacer incluso combos de final de turno donde puedas lanzar dos cartas de coste 4, en muchas ocasiones a veces puedes hacer combos con Dark Hawk más Mystic por ejemplo o puedes hacer Dark Hawk más shang también o puedes hacer Dark Hawk con Rock Slide dándole un poco más de poder a Dark Hawk ahí también con el efecto de Rock Slide, la verdad es una locura lo que puede lograr Sabu acá, inclusive si el oponente te quiere jugar Wave en el turno 5 y en el turno 6 pues te da para poder lanzar Dark Hawk con shang o te da para jugar dos cartas de coste 4 que van a tener coste 3 en en esos momentos gracias a Sabu Y ahora nos vamos con Sentinel que acá la función de Sentinel Es bastante básica, primero que si De repente has tenido malos robos y te han tocado Puras cartas altas pues Sentinel te va a dar la chance De que puedas estar jugando Sentinels hasta que Tengas cartas suficientemente Buenas en coste para que las puedas jugar en su lugar Pero Sentinel acá también cumple el propósito De mantenerte la mano digamos Con una carta, esta carta que se va generando Para que así el Dino también Pueda tener buen poder al momento que lo lances Y ahora nos vamos con Mystic que esta es una carta Muchachos, nuclear también en este mazo al igual que Sabo es una carta indispensable aquí y que justo va a ayudar en algunas sinergias muy fuertes para que puedas llegar a tener también la victoria en esta partida por una buena cantidad de poder Mystic en este caso va a sinergiar mayoritariamente con Darkhawk y con el Dino, con estas dos cartas generalmente va a ser la sinergia Mystic ayudando justamente a poder tener más poder en esa ubicación y ganar la partida de una manera muy genial y ahora nos vamos con Cosmo, una carta counter que es un gran aliado de este masito, más que todo el Cosmo acá va a servir para proteger a un Darkhawk a un Dino que estén gigantes en poder lo otro también que te puede servir un Cosmo acá es para que puedas conterar Galactus o cartas que tengan efecto de revelarse o inclusive cartas con efecto de Boons también donde utilicen a Bestia Hitmonkey y tal, por ahí de repente pones un Cosmo en el lugar donde te jugaron un Ángela y pues simplemente le malogras todo el gameplay al oponente y ahora nos vamos con Agente Coulson esta cartita de acá muchachos es muy buena en este masito porque te va a ayudar a generar dos cartas aleatorias, claro está una de coste 4, una de coste 5 que inclusive esas cartas te podrían ayudar a ganar la partida también, pueden ser cartas muy buenas, incluso a veces a mí me ha generado un Dark Hawk adicional, pero aparte de eso también la generación de cartas va a sinergiar con el Dino porque al poner más cartas en tu mano hace que Dino también pueda mantener o incluso incrementar un poquito más el poder si es que ya lo está jugando y ahora nos vamos con Dark Hawk, que es una carta Core, es una carta Núcleo, no tiene reemplazo en este masito, es una carta muy importante y esta carta es la que le va a dar vida justamente a otras cartas como Korg y Rock slide en este mazo, Dark Hawk acá depende mucho también de que el oponente tenga bastantes cartas en el mazo para que pueda ser bueno, en condiciones normales sin que hayas utilizado Rock Slide o Core por ejemplo Dark Hawk va a terminar solamente con 6 de poder, porque el oponente y como tú bien sabes cuando terminamos en el turno 6, pues quedamos con 3 cartas en el mazo, pero acá es donde viene justamente la chamba de Corp y Rock Slide de poder poner más cartitas o más, eh, más rocas para que al menos Dark Hawk suba a 12 de poder y aún así todavía si es que lo oponente está utilizando Thanos pues e incluso va a poder llegar a tener más poder todavía eso hace que digamos que sea bastante genial Darkhawk acá eh, y aparte también es una carta de coste bastante bajo, es una, una carta de coste 4 que incluso puede ser sinergia con Saw y costar 3, o sea hay muchas cosas que se pueden hacer aquí con Darkhawk, inclusive en el tema de las ubicaciones, cuando sale subterránea y pone 5 rocas al mazo de cada oponente también hace que Darkhawk pues por defecto ya tenga 10 de poder adicional ahí, o sea que eso es muy muy genial la verdad, y ahora nos vamos con shang que es una carta counter que te va a ayudar a exterminar cartas de alto poder del lado justamente de la ubicación del adversario esta carta es muy indispensable en este masito y justamente porque es una carta de coste 4 va a poder ser sinergiada con Sabu y va a poder costar un poquito menos, no cuesta 3 y la puedes de repente combinar con Darjo o combinar de repente con Agente Coulson si es que ya, ya, es que ya tenías un Dino jugado en, en una de las ubicaciones y poder poner un poquito más de cartas en el mazo, es interesante la verdad todo lo que puede hacer shang acá y te abre un abanico de posibilidades para que tú puedas ganar la partida y ahora nos vamos con una carta que también es bastante importante aquí que vendría a ser munger munger es una carta que va a ayudar a duplicar tus cartas que se encuentran en tu mano Luis, la situación ideal sería que tú tengas tres cartas nada más en la mano para que así duplique esas tres y con eso puedas robar una carta adicional el siguiente turno por esa razón es que tienes que tener mucho cuidado también con cuando vas jugando y si has robado de repente munger al inicio con Dark Hawk y devil dinosaurio sabes que tienes ahí una muy buena mano para clonar o para duplicar a ver, Darkhawk acá, de las mejores cartas que puede duplicar Munger siempre va a ser Darjo y va a ser el débil Dino. También puedes duplicar a Mystic. Mystic también es una gran carta que podría, pues, eh, digamos, eh, copiar el poder de Darkhawk o de Dino también. Y con eso podrías jugar dos Mystic al final del turno. Pues y también sería bastante fuerte ese combo. También podrías duplicar Rock Slide de repente si por ahí ya tenías un Darkhawk en juego. Y el Rock Slide por ahí también podría poner más piedras en el mazo, ¿no? Haciendo un efecto de control y a la vez pues un efecto de poder bostear al Darkhawk mismo así que aquí tienes muchas combinaciones gracias a Munger y recuerda que Munger puede sinergiar tanto con Sabu como también con Quinjet por el tema también de los costes que van a verse reducidos eh, justamente hablando ya de Quinjet más específico no pero acá hay muchas cosas que puedes hacer con Munger, es una carta muy medular en este mazo, es un combo adicional que te ofrece para que tú puedas ganar la partida y ahora hablemos de Rock Slide esta carta también es bastante buena en este masito es la carta justamente que hace que Darkhawk también pueda funcionar mejor, es una carta de coste 4 lo cual lo hace atractivo también con Sabu tiene una gran sinergia puede ser un 3-6 e imagínate la cantidad de rocas que puede poner ahí así que es muy genial la verdad lo que puede hacer Rock Slide inclusive si tienes pues como eh, ubicaciones como el Londres Siniestro o tienes también de repente alguna ubicación como el Cam Camartage creo que se llama pues ahí Rock Slide puede lanzar hasta cuatro rocas al mazo del oponente y eso es muy pero muy molesto la verdad para el oponente y Rock Slide acá como les decía es una carta importante y a la vez eh, tiene un rol así como el core no solamente que con más vitaminas y aquí muchachos tenemos al Dino finalmente, el Dino es una carta, ustedes saben, nostálgica es una carta que se ha jugado desde siempre, incluso desde desde la serie 2, creo que se juega mucho más todavía, porque el Dino la verdad es una carta que incluso forma su propio mazo, verdad, es una carta bastante buena, inclusive para cuando recién entramos a la serie 3, uno de los mazos predilectos para armar era Dino también, era una carta bastante fuerte, una carta que tiene muy buen poder si tienes pues la mano Jenny. que generalmente la vas a tener por las cartas que tienes acá que están complementando justamente a generar cartas a la mano, así que Dino acá muchachos, si lo duplicas con Munger, también tienes una, una estrategia también adicional para jugar dos Dinos también ahí, poner buena cantidad de poder, recuerda que Dino en una situación normal, teniendo ya seis cartas en la mano y habiéndolo jugado el Dino, tienes 15 de poder ahí, lo cual es como si fuese prácticamente un Destroyer y pues eh, con 5 de coste de energía o sea, la verdad es una barbaridad, es una cosa buena y será cuestión pues, como te digo de que disfrutes este masito porque acá el Dino también encaja bastante bien listo muchachos, terminamos con la parte de la teoría y ahora sí nos vamos a la práctica con los gameplays y eh, por acá oh soul stone ahí bueno va a estar difícil ganarle entonces ¿Qué me vas a dar acá eh, lo bueno es que contra arco está bastante bien ya yeah, esto por acá sí sabo acá al medio y ya tengo al menos para poder jugar algún coste 4. Este man va a tratar de ganar la, la parte de ahí. Está genial. Mm, ¿Puedo tirar un...? ¡No! Ya, genial. Le tiró abajo el, la carta esa. ¿Puedo jugar darjo acá? Sin problema lo ganaría. me, me Prefiero... Quiero jugar eso ahí. Es importante jugarlo eso ahí ahorita. Aparte que lo protejo de paso. Vamos. Adman, Ya, tenemos buena cantidad de poder O sea, no habría problema acá Nos interesan los robos ahorita por el Dino Ya, este man acá va a tirar este Spectrum de final, ¿no? A ver, si yo pongo esto por acá Digamos que esto hago así ahorita Voy a sacar dos cartas Con Coulson Más dos cartas que voy a robar Tengo seis en total, ¿sí o no? Aparentemente Vamos ya, ahí el Corp pone una piedrita más Llegamos a 20 Coulson da dos cartas Y son buenas cartas, viejo Pero el problema es que yo soy el que pierdo más en esa transacción, creo A ver, igual estoy ganando yo, pero con... Oh, su madre Ah, yo la había lanzado después eso, ¿no? Ok O sea, interesante si le llevo a tirar encantres acá, pero creo que pierdo yo más, ¿no? A ver, espérate, yo quedaría en 1, eh, queda en 2, 4, y él queda con 3, 1, 1, 6, 3, claro, queda con 9 poder acá. Tengo que, tengo que tener este, cuidado con el Shankar, espérate, vamos a ver. Ok, vamos a tirar esto por acá sí. Porque ni. Ni con, ni con este Spectrum puede hacerla. 2, 4, 6, 8. Llega a 29. Y este mango ahorita va a tener 15 al menos, ¿no? Ok. Si os roba a Rock y tengo fe. Quedan dos cartas nada más. Ya, con eso debería ser más que suficiente. O sea, acá no hay forma de que una. Ya. No, ni siquiera con... Podría ser... A ver, espérate. Ya ves, no salió nada bueno acá. Ya, esto definitivamente puede entrar por un lado. Tengo yo la prio de todas maneras. A ver, espérate, tengo 3-2. Que solamente puedo lanzar... Ah bueno, entonces en este caso puedo hacer, si quiero tratar de llenarla, mantener la mano llena puedo hacer todo esto acá, sí tal vez Que puede tirar Shang-Chi al medio probablemente, buscando molestar Claro, 2, 4, 5, acá vuelvo a llenar toda la mano, tengo el Dino bien Y tengo también una Mystic bien, o sea una Mystic que va a llegar a 14 de poder acá, sí o no él tiene, que, él tiene que ir al medio también para ocuparse. Oh, snap. snap. Sí. man. Tiro ahí para todos lados, ven. Ok, vamos con el dino. Perfecto. Hacemos eso. Genial. Él va a tirar todo lo que pueda acá Pero no va a tirar Spectrum entonces Wow, se quedó lejos ¿eh? No te digo, tenía que gastar muchos recursos Al medio acá para poder ganar victoria. Bien, siguiente victoria viejo Let's go Si la meta no se cumple, la verdad que no tengo idea Porque la meta anterior la cumplieron Así que habrá que ver si es que hay una meta que no se cumple Y ver qué pasa con el sistema Si devuelve o no devuelve los puntos La verdad que no lo sé eso ya se verá cuando, cuando lleguemos al límite de la meta Ok, vamos ¿Cómo está, George? Muy bien, muchas gracias A ver, esto de acá, ¿sí? Sentinel acá Sentinel uh -huh. María Gil, claro, María Gil también le da una carta El Sentinel creo que está más macizo acá porque es una carta de coste 1 lo que da María Gil, ¿no? A su madre, con gripe. ¿Y cómo hacías a Rob, gripe, viejo? ¿Qué ha pasado? A ver. Cosmo lo pondré por acá, supongo, pues, viejo. Espérate, jala. Vamos a ponerlo a Cosmo por acá. Igual, Bunger acá no nos va a servir de mucho, ¿eh? Solamente Coulson a lo mucho vamos a poder hacer. Ya, Mantis, Sentinel. ¡Uy! Oh, tiene Sentinel de uh, Uy! Yo también quiero ese Sentinel así, viejo. Ah, está bonito. Oh, no me gusta, eh. O sea, se veía. Parecía genial, pero creo que no me gusta. Me gustaría más en dorado el Sentinel, eh. Se ve, parecía que estaba bonito. Uy, a ver. Le tiramos el Rock Slide acá. Me gustaría tener espacio ahorita para jugar. Echa madre, ¿cómo no salen las cartas cruciales acá en este mazo? A ver, quiero ver... Él va a pelear, de hecho, pero... Ah, déjalo ahí. Ah, Rock Slide, Mira, a ver, si hubiese tirado Rock ahí, pero estaba medio, medio jodido estaba el asunto. Podía haber tirado un Dark Hawk también y perdía todo ahí. Ya. Yeah. Y... Mm, mm, mm, mm. Claro, quedo con 6 cartas, ¿no? Por ahí de repente si sale Darkhawk. Con Mystic podrían hacer buen dúo. Vamos a darle. Devil Dino. O sea, que ese es para no ganarle a IA. A ver, veamos. ¡Ay! ¡Ay! Ah, salió Quinjen. ¡Ay! Pero igual él va a jugar una carta a la derecha. O sea, el Stegron acá no es la gran cosa. A menos que Stegron lo ponga acá. Claro, Stegron igual va a mover una carta, ¿no? Así como... Claro, acá a la derecha no Pero acá sí puede mover una carta Pero es que no puedo hacer más A ver, lo otro es que le ponga el Chanchi acá también Claro, que mueva una carta Pero es que no necesariamente va a mover la carta El... el ponte, Jaggernaw acá es más... Es más efectivo que el, que el Stegron ahorita Sí, eso, Puedo jugar eso solamente por la diversión Nada más, eh Pero no me garantiza que vaya a ganar acá la partida Pues bueno, vamos a ver qué cosa tienes acá Estegron, a ver Oh, jugó todo ahí Oh my god Oh my god Oh my god Le vamos a ganar, viejo, eh Toma <ríe> Toma, perro, viejo Ahí Estegron haciendo la fiesta, eh Está bueno, eh ¿Ha visto el lapazo que le metió el estegron ahí? Hace mod en este canal Después los, eh, son pedidos para hacer mods en otros canales, viejo Por eso es que mi canal tiene muy buena reputación, pues, man Todos los que se hacen mods acá Ah, eres mod en el tío Harson, Ya ven acá a hacer mods en mi canal Pues saben, pues, que es que yo exporto calidad, pues, viejo Yo exporto calidad, nomás Este canal exporta calidad, nomás, viejo, acá Ay No tengo forma de poder jugar el, a, a ese lado, ¿no? Jesús. Pues acá hasta ahorita está bonito con el Munger ¿eh? Podría ganar con eso Uy, me tengo tener acá No, mames Pero igual puedo utilizar esto, man Igual está bien Me da la chance de poder hacer esto ahorita El Sabo acá hace buena cosa Ok Shiholi, infinito en turno extra Ahorita una nueva versión. No tengo. Hay una versión que es con, con el Maíz Morales que lo puedes ver en mi canal de YouTube que lo he subido el día de hoy. Eso sí lo puedes ver. Ok, uy. Pues acá ganamosle acá. Espérate. Él tiene 5 de energía. No puede tirar Doctor Doom. Podemos hacer esto. Y la siguiente. Ah, estamos tranquilos acá. Vamos a tirarle de acá de frente Cosmo nomás. Vamos a tirarle Cosmo de frente. Mira la piedrita del Darkhawk viejo lo que le carrió. Acá le tiró la piedra ahí a, a Chuy. El Lodin bajó la piedra viejo. Excelente. Ya. Ahí ya no lo dejamos hacer este Doom ya. Listo. Ahí debería ser perdido. Ahí debería ser perdido. Eh, incluso puedo tirar dos Darkhawk acá ¿verdad? Pero no tengo, mucha, no tengo muchas piedras. Claro acá puedo tirar un débil y puedo tirar dos Darkhawk. Espérate. Él tiene tres energía. Dos de buildino nomás Seis Claro, los arcos acá me digo que no me van a servir Pero sí, acá es mejor hacer esto Es más, si sale... ¡Ay! ¡Dios santo! Por poco, ¿eh? O sea, puedo hacer esto acá y puedo tirar las piedras acá. El dino va a bajar a 15. Y esto va a subir a cuánto? A 8, ¿no? O sea, va a subir a 28. No es gran cosa, la verdad, lo que va a subir acá. Lo otro es que el dino lo ponga acá y tengo dos dinos de 15. Pero me va ganando por 6 de poder ahí, ¿no? Claro, puedo llegar a tener cuánto? este Bajo 10, 35. 35. Ya que él tendría que tirar un magneto, nada más ahí me ganaría con magneto. Tengo alguna otra forma acá. Mierda, a ver qué hago acá. Los darjos acá no valen la pena. Los darjos acá no valen la pena. Pues lo otro es tirar el lino por acá, ¿no más? ¿sí ¿O no? ¿Qué, ¿Qué queda? ¿Qué tienes acá, viejo? Pues vamos, vamos quiero, ver, quiero ver si tienes Magneto o no. Ya. Oh. Pues ahí ganamos por diferencia de poder. Nueve, ¿verdad? ¡Toma, perro! Tenía la Spider Woman, viejo, que no iba a funcionar. Eh, si no tienes a Quinjet, no vas a poder hacer el combo con Munger acá. es lo malo. Necesitas Quinjet, es una carta muy especial. La, la requiere sí o sí. Esa cartita es muy importante acá. Ok, Sabu está bien. Iceman, mira cómo me molesta el rock slide acá. Me justo. El única, la única carta me la molesta. La única carta me la molesta acá. Esto de acá va a servir de algo. No voy a terminar entorpeciendo mi mano acá, creo. No tirar eso así. Estamos bien. Esto por acá, sí. A ah, su madre, ¿qué está pasando? Este. Pero está Está todo súper mal ahí, la política en, en toda Latinoamérica está en la, casi la mayoría, ¿no? Está muy mal manejada. Ah, está muy mal manejado. En Brasil también mucha gente está descontenta también con que haya salido Lula también, igualito. Ese es el rey de los planes sociales, pues con el rey de Breck también. A ver, vamos a ver. Ahora acá también lo han extraditado a Toledo Que es el expresidente acá de nuestro país Entre el 2000... ¿Cuánto fue? ¿En qué año? 2002... 2002-2006 creo que fue el periodo de Toledo Y también este señor se descubrió que ha hecho un montón de cochinadas Y ya por fin lo han podido traer al Perú Para que responda ante la justicia uh -huh. Tiene Drácula ahí Bien difícil pelearle en ese lado ya, lo que puedo hacer acá es. Esto. Nada más. ¡A ah, la miércoles! ¡Ah! Ah, bueno, menos mal que te fuiste para la izquierda. Pero de por sí debe tener. Claro, va a lanzar a los. Va a lanzar a las cositas de cero. Y va a lanzar, claro, que él ya no va a jugar nada. Uy, va a estar complicado ganarle acá. A ver, espérate. Tiene 5 cartas en el mazo, ¿no? Tengo, tengo Darjo acá. Ya, a ver, ¿él va a dejar el apocalipsis para que lo descarte Drácula o no? Puede que no, puede ser que la deje América Chávez, ¿no? Pero no puedo meterme a la izquierda tampoco. Prácticamente no puedo. Yo voy a que hacer esto y esto nomás. ¿Tener que reforzar ese lado? No sé por qué presiento. Pérate. Ah, pero es que claro, esto sería para acá, esto sería para acá. No sé por qué presiento que él va a querer ganarme la derecha. Hay 22 de poder, ¿no? A ver, ¿qué puede tirar él? ¿Puede tirar Apocalipsis más 2? 18. No me gana aún así, ¿eh? 18-24, ¿no? Lo otro es que tira un apocalipsis acá. Vamos a ver qué haces. Bien, tiró ahí, ¿a ¿ves? Apocalipsis 24, ¿eh? Menos mal. <ríe> Menos mal que le leí la jugada, viejo. Te leí la mente. Te leí la mente totalmente. Vamos. Te leí la mente. Ya imagina que vas a jugar todavía. Acá en Perú hay algunos planes sociales sí, Para ayudar a gente bastante pobre Pero no es como que cualquiera se puede aprovechar De eso tampoco Y no es que porque por, por cada hijo que tengas Te van a dar un, un sueldo o algo así Creo que así no funciona Es un poco más, eh, más reservado Y acá también no hay eso de que si eres desempleado Te, damos un, te pagamos también eh, un sueldo Tampoco hay eso Acá si no tienes trabajo Te jodes simplemente y así es como el peruano con todo eso... Ha aprendido a salir adelante. ¿eh? Pues acá tengo que... Tengo que botar cosas. ¿eh? No puedo... O sea, que lo peor es que tengo que votar cosas. Ya bueno, será. pues no, no tengo más que hacer. Habrá que hacer eso nomás. Si tiene Killmonger... Tiene Killmonger, ¿no? Y dan una visa de refugiarios o papeles de Haití, dice. Claro, pero si dicen que son indocumentados... Si son indocumentados ¿Cómo se la cosa entonces? No sé si debería poner acá Porque seguramente acá se lo va a querer comer con algo Vamos a poner esto primero acá ya Ya yeah, Killmonger Pues gracias Pla, pla, pla, bueno Nadie se ha muerto Vamos por acá Claro, por el pues. Po. El Hobgoblin va a ser bueno ponerlo a la derecha de no forma de probar que son de Haití Sí, por eso te digo que Lo que estaban diciendo en las noticias Era que la gente, toda esa gente que estaba ahí Entre la frontera de Chile y Perú O que creo que ya habían entrado a la frontera de Perú creo, Pero que no los dejaban entrar al país Era gente indocumentada en general y están ahí con la familia, niños O sea, están ahí niños, todo Y lamentablemente las criaturas son las que más pagan los platos rotos ahí po. Lamentablemente Ah, pero este man tiene como destruir la carta, ¿no? Como es destrucción, el Goblin por gusto se lo voy a terminar regalando No tengo mucho que hacer acá, ¿no? Está bien complicadito Bueno, si tienes que destruirlo, tendrías que destruir el Killmonger también, ¿sí o no? Vamos a poner el Hopgobling acá nomás. ¿Será ahí? Eh, no tengo nada bueno para jugar acá. No tengo nada bueno para jugar acá, viejo. Lo peor es que no tengo ni... Mira, se ha quedado Darkhawk y Dino. Se han quedado en el closet ahí, viejo. No quieren... No han querido salir, eh. No han querido salir del closet los Patagon. ¿Qué hago acá, muchachos? Si no han querido salir del closet, bon? ¿Está complicado, sí o no? Ya está complicado, viejo, ya. Ya no se puede hacer mucho acá, ya. Muy bien, hay que dejarlo ahí nomás. A ver, ¿qué... Cosa power le puedo poner acá como mucho. O sea, puedo jugar estas dos cosas. Que sería lo máximo que podría jugar acá. 7 de poder, llego a 12. Él necesita hasta 16, ¿no? O sea, todo está en ganar la derecha. Porque si yo gano, si yo termino ganando la derecha ahí, le gano el medio también. Pues bueno, vamos a jugar por dos cubos. A ver qué tal. A ver. Ojalá hubiese tenido Dino, viejo Puede ser que tenga ya. Oh, eres un perro Ay Me va a ganar por diferencia de poder Me ganó por diferencia de poder Sí, sí, sí, súper ganado Tenía al final la, la, este, la Scarlet ahí Bien jugado, viejo Llévatelo dos cubos, está genial Ok, Sentinel acá no me conviene No tengo que tirarlo al medio además el Sentinel O si sale Sabu, sí, Sabu, por favor y sale Saus y sería bonita la cosa ahí. Ok. Ya, esto por acá nomás. Cosmo, ¿lo puedo poner a la izquierda? No, no puedo poner a la izquierda a Cosmo por Rock Slide, ¿no? Ni siquiera lo puedo jugar a Cosmo acá. Morbius. Oh my god. Oh my god. Tengo que jugar otro por acá nomás. Ahora, la base de los diablos, ¿a dónde diablo va a tirar ahí? Es, depende mucho también, Ya no importa, vamos a darle nomás. Dale, el pata se siente en toda su gloria porque va a poder hacer todos los triguereos del mundo, ¿verdad? Coolen, ay, mira, ve todo lo que va a sacar ahí, Hola, por favor. Me das un beso antes de, ir, de <risa> Ya está bien. Dime qué mazo, mándamelo por Discord en todo caso y avísame cuál deseas. Uy, eso está genial. Tengo para tirar un montón de poder ahí eh, Pero De todas maneras hay que tener cuidado Igual con el Korg A ver, tengo que tirar Darkhawk más Korg acá, ¿no? Darkhawk más Korg Y después este, no No voy a poder, ah, claro Korg y Darkhawk, ¿no? Ese es el orden Uh, perro, perro, mira, ve Toma, toma Toma, toma Claro, acá tiraría esto Esto así Y de final tirar este Mystic más Más Shang-Chi de repente No, no puedo jugar Mystic y Shang-Chi a la vez Pero bueno, Mystic más Sentinel o Cosmo en todo caso A ver Ahorita va a tirar seguramente Modok Va a tirar Modok Sí Oh, su madre Tiene un huevo de poder ¿on? Ok, acá solamente lo que veo a Wolverine... ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! Ya, ya, Uy, Shanshi no lo... Espérate, acá tengo un problema, viejo. Dime, por favor, que me va a quedar un espacio. Uy, pero mira, el Shanshi qué bonito sería. Oh, cielo, oh, Shanshi acá sería bonito si sale. Oh. Bien. Necesito que salgas a la derecha, por favor. ¡Darkhawk! A ver, espérate, ¿puedo hacer alguna jugada acá? No puedo tapar la parte de la derecha para que quede solamente Shang-Chi solito nada más. Aún así, tengo bastante poder ese tiro mística acá, ¿eh? Pero no creo que sea suficiente, ¿no? El chino, el chino es mejor, pero el problema es que no le gano a la derecha con el chino. Y él va a tirar algo a la izquierda Para duplicar y no le voy a ganar Tengo que tener mucha suerte Ahora yo voy a tener 22 de poder viejo 22 tengo yo de poder Acá con, con Mística Y clono a Que eso es más que suficiente para ganar creo Pero por qué tiraría a Chino Si, si tengo igual estoy ganando por buena Por buena cantidad de poder O sea tengo, tiene 11 cartas en el mazo Mi oponente Nah, no sé Está medio, medio rara su, la decisión ahí Esto acá Igual acá para que apoye, ¿no? Ah Ve, Swarm nada más O sea, sí le gano ahí Le gano Le gano Ah, qué, qué chino viejo ¡Ay, muchacho, muchacho, muchachos, muchachos, muchachos! luego de haber visto todos los gameplays muchachos lo que les puedo decir sobre este masito es que ha envejecido bastante bien en este metajuego, este masito siempre se ha mantenido la verdad en un buen nivel, es un masito que tiene muchas estrategias para combinar y queda poquitos de repente por ahí conforme el metajuego vaya avanzando o hay algún cambio otra de repente, de todas maneras se va a ir adaptando no creo que desaparezca de un momento a otro la verdad, inclusive lo nerfearon a Darkhawk, le bajaron a uno de poder no, lo dejaron en 4-0 incluso lo volvieron mejor gracias a eso porque a veces el Darkhawk estando pues, Puede quedar en 4-8 y un shang no lo no lo eliminas. Es una cosa increíble. La verdad, lo que lo que han hecho con ese nerfeo a Darkhawk, pero la verdad, es un mazo bastante bueno. Es un mazo muy confiable. Incluso por ahí estaba hasta recomendando. Si es que te falta solamente dar nomás en este mazo, hasta podrías gastar 3.000 de token. Si es que lo crees necesario, porque con este mazo podrías subir también a rango infinito sin ningún problema. Pero bien, muchachos, si tienen cualquier duda o consulta sobre este mazo, lo pueden hacer en los comentarios de este vídeo. De acá también estoy streameando de lunes a viernes por la noches en la plataforma morada, el enlace lo encuentran en la descripción de este vídeo. así que yo les agradezco bastante si es que por ahí también van, visitan y ya saben, las preguntas que puedan hacer serán ahí respondidas, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti